¿Qué te han transmitido estas imágenes? ¿Te ha llegado información y has sentido alguna emoción? Si te has fijado, hay una cosa en común en todas estas imágenes. Bueno, hay varias, pero hay algo en particular que te ha transmitido un montón de información. ¿Sabes qué es? El cuerpo. Y no solo te ha transmitido cosas a ti, a mí me ha generado emociones moverlo. Y es que el cuerpo es uno de los elementos clave para transmitir ideas de forma magnética. Cómo te mueves, cómo acompañas tus palabras con el movimiento de tus manos, las microexpresiones faciales… Así que te pregunto, ¿usas tu cuerpo en todo su potencial para transmitir mensajes magnéticos? Suscríbete. Más detalles en nuestro boletín.